Hay diferencia significativa entre un reglamento y un código de honor. Un reglamento es algo que impone el jefe, es algo que lo ponen los supervisores, lo ponen los dueños, el reglamento son las reglas. Y un código de honor es un conjunto de acuerdos simples que sacan lo mejor de un equipo. Realmente, el puente entre las metas y el éxito es la disciplina y el concreto de ese puente es el código de honor. El código de honor es lo que saca la disciplina dentro de un equipo. Si no tienes un código de honor, lo que va a suceder es que no se van a dar las cosas, no se van a implementar. Entonces es muy importante que implementes el código de honor dentro de tu equipo, primero que comprendas de qué se trata y qué es lo que es. ¿Qué es un código de honor? Como te comenté hace un momento, es un código de acuerdos simples que saca lo mejor de un equipo. El reglamento es algo que creó el líder, el dueño de la empresa el código de honor es un conjunto de acuerdos simples entre el equipo para poder sacarlo mejor y poder lograr la meta y mantener la disciplina el código de honor mantiene a todos a disposición de los demás y de la misión recuerda que hay tres niveles es primero la misión segundo el equipo y tercero el individuo, siempre lo más importante es la misión, eso es lo más importante dentro de un equipo siempre lograr la meta ir por la meta específica y eso es parte fundamental. La importancia de las consecuencias. Eh, antes de que hablemos de las consecuencias. Recuerda que el código es la serie de acuerdos y reglas que te obligan a ser la persona que quisiste ser en un momento de cordura y lógica. A lo que me refiero con esto es que muchas veces el ser humano, eh, yo sé que a ti no te pasa. Lo que sucede es que quiere relajarse. Quiere tender a no ser la persona que tienes que ser para poder lograr tus metas. Y eso es algo que afecta enormemente. Eh, el código son esos acuerdos para mantener el comportamiento y la línea dentro de tu equipo de trabajo. Y eso va a hacer que tu equipo de trabajo y que tú mismo seas congruente la mayor parte del tiempo, porque vas a tener los ojos de todos vigilando. Recuerda que el, el código de honor es implementado por el equipo, es castigado por el equipo, aunque el líder tiene que darle dirección y tiene que ayudar a que esto suceda. Pero eso es lo que va a ocurrir cuando implementas el código NORVAP en los momentos más difíciles va a hacer que la cordura prevalezca y que la disciplina sea el estandarte ¿cuál es la importancia de las consecuencias? Eh, mientras más grande sea la consecuencia más grande de, mientras más grande sea la meta más grande deben de ser las consecuencias Si yo recuerdo cuando jugaba básquetbol en, en Borregos la meta era siempre ser campeones semestre tras semestre torneo tras torneo era realmente ir por el campeonato. Era quedar campeón. Era dar el máximo. Y las consecuencias eran muy altas. Si tú llegabas tarde al entrenamiento, te podrían hacer mil burpees. No sé si has hecho un burpee alguna vez, pero es algo muy cansado. Que si haces 100, terminas, pero como si hubieras corrido 10 horas. Entonces, si quieres tú tener... Una meta alta, tienes que poner consecuencias altas. Las consecuencias es en línea directa lo que va a hacer que tu equipo se mantenga en línea. Porque recuerda que el cerebro funciona a dolor y a placer y quiere alejarse del dolor. Entonces tienes que poner algo que le dé dolor al equipo, al individuo, para que se mantenga la misión. Hay tres niveles de consecuencias. Primero, que es un nivel, vamos a suponer que dice, ¿sabes qué? Van a hacer 100 sentadillas el segundo nivel son 300 y el tercero bye. siempre después de que alguien falla tres veces o se le debe de suspender o se debe de tomar una acción disciplinaria un descuento, es lo que pasa en las empresas si tú te das cuenta si faltas tres veces durante un mes te suspenden o te corren en algunos casos es lo mismo que debe pasar en un equipo si tú no pones consecuencias lo que va a suceder es que tu equipo no va a funcionar ahora, es importante que planees que haya recompensas dentro de tu código de honor y 20% consecuencias. Recompensas son cosas muy sencillas. Es chócala, es darles un diploma, es felicitar en frente de todos, el que les des mediodía libre durante el mes al que cumpla con los acuerdos o las metas, el que les des un pequeño reconocimiento en frente de su familia, el que hables bien de ellos en las juntas. Eso la mayoría de la gente no lo ve. Eh, sin embargo, es algo muy importante para que tu equipo funcione adecuadamente. Y recuerda que es el 20% de las co consecuencias. Tú vas a ver que en este momento, si tienes agua, tomes tantita. Yo también voy a tomar. O que si no has llenado tu libro de trabajo, pares en este momento. Te pongas a escribir en tu libro de trabajo... Lo que te hace falta para poder proseguir, tómate 10, 15 minutos, toma acción ahora, anota. Muy bien, qué bueno que ya regresaste y que me estás haciendo caso. Recuerda que tienes que ser congruente. Un líder es una persona disciplinada. Esta academia de liderazgo te está enseñando cómo formar equipos campeones y cómo hacer que te sigan. Eso es parte fundamental. Eh, hay cuatro M's que son... Las, los ejemplos de la gente que mejor implementan los códigos de honor Unos de ellos son los marinos los segundos son los militares los terceros tercero son los mormones y los cuartos son los monjes si tú te fijas ellos tienen un código de honor demasiado alto, muy fuerte que hace que el equipo dé lo máximo siempre y en cada lugar entonces Asegúrate de que tomes el ejemplo de ellos. Tú sabes que los militares, los marinos, eh, los monjes, los mormones tienen muchas reglas y casualmente el 90% de la gente que está en el top 30 de Forbes o tiene algún tipo de ascendencia que sus papás fueron militares o tuvieron algún tipo de entrenamiento militar, eso tiene que ver con la disciplina tiene que ver con que tienen una fuerza tan grande que pueden lograr cosas muy grandes por esa congruencia que tienen en su vida hay muchos políticos y empresarios de clase mundial que fueron marinos son conocidos por su fiereza a la hora de hacer negocios y por la lealtad con su familia los marinos tienen, si tú te fijas aquí en, en Latinoamérica una fama de que son súper superpoderosos por el grado de lealtad que tienen, por el grado de madurez que tienen, por el grado de disciplina que tienen. Los militares, eh, yo tuve en, la particular, en lo particular la fortuna de que mi padre me dio la educación militar y esto me ayudó en gran medida a ser la persona que soy. Eh, siempre nos mantenía con reglamentos, siempre era levantarse temprano, los fines de semana hacer ejercicio, en las tardes ayudar en la casa, leer. Entonces, eh, si implementas el código de honor en tu vida personal... Te auguro y te aseguro que vas a ser uno de los mejores líderes de toda la historia en tu negocio, en tu empresa o en donde lo estés planeando hacer. Los mormones son ejemplo de personajes históricos como el caso de Stephen Covey que es conocido por sus aportes en el ramo de productividad. Además de otros grandes empresarios, eh, los mormones tienen eh, fama de que tienen un código de honor muy alto, tienen muchas reglas que siguen, a cuando comen... Eh, qué es lo que hacen los fines de semana, durante semana cómo seguir las reglas, entrenen a los niños a, a que desde muy temprana edad aprendan ventas, vayan y hagan misiones, sirvan, ayuden. Los monjes, ¿has escuchado a los monjes del Tíbet o de las monjas? Sabes el tipo de disciplina que se implementa en los conventos y los resultados tan extraordinarios que profesan. Los monjes son gente que tiene una disciplina demasiado alta y que si tú te percatas de... La espiritualidad con la que viven, pues es algo maravilloso. Entonces es digno de admirarse. Recuerda implementar las 4 M dentro del de negocio, dentro de tu equipo de trabajo, dentro de tu equipo deportivo. Cuando la, emo la emoción aumenta, la inteligencia baja. Eh, el ser humano vive en caos de manera natural. Todos vivimos en caos de manera natural. Lo que hace el código de honor es mantener ese caos controlado, porque nunca va a desaparecer. Es como si fuera una OI Express esa hoy express eh, es la segunda ley de la entropía eh, cuando tú metes presión y temperatura al agua lo que hace es que ebulliciona y la segunda ley de la termodinámica lo que dice es que empieza a aparecer caos eh, entonces lo que hace el código de honor es como si fuera la tapa y como si fuera la la válvula de escape Regula el caos Cuando la emoción aumenta La inteligencia baja Lo que hace el código de honor es mantener la emoción controlada En momentos de tensión Hace que tomes decisiones adecuadas Y es muy importante Que esto lo hagas para poder Mantener la disciplina La disciplina es hacer lo que tengas que hacer No importando si tengas ganas o no Ni cómo esté el clima para cumplir tus metas con integridad Fíjate que a mí me han pasado varias historias En mi vida personal Y me siguen pasando y todo va relacionado con el básquetbol eh, porque y obviamente con la vida que me dieron mis padres que fue maravillosa y que fue de mucha disciplina eh, una de las ocasiones que yo estaba jugando básquetbol para el coach Nacho Moreno en Borregos recuerdo que estábamos en un torneo, en una final eh, de Conde y estaba muy apretado el juego y recuerdo que se estaban peleando los últimos puntos para poder, eran los últimos minutos de juego estábamos perdiendo por dos y todos empezamos a caer en la desesperación todo el equipo Nacho, yo era el capitán del equipo Nacho me pidió que saliera inmediatamente del, del juego me dijo ven para acá, necesito platicar contigo eh, pidió un tiempo fuera y me dijo eh, atente al programa atente a la disciplina haz exactamente lo que te digo y vamos a ganar hablamos con el equipo les dijimos sabemos lo que estamos haciendo hay que seguir todo lo que hemos hecho todo el semestre este equipo está hecho a base de disciplina eh, me acuerdo que uno de los jugadores no estuvo de acuerdo que no quería que, quería que hiciéramos cosas diferentes lo sacó el coach en ese momento aplicó el código de honor y ese juego lo ganamos por dos puntos ¿por qué? por la disciplina por hacer lo que tengas que hacer no importando si tengas ganas o no ni cómo esté el clima para cumplir tus metas con integridad a eso se refiere la disciplina. En mi vida personal me ha pasado en muchas ocasiones, eh, así como en el básquetbol, en mis, en mis negocios. Eh, cuando implementas el código de honor lo que sucede es que la disciplina prevalece. Te voy a platicar un poquito de mi código de honor personal. Meditar y orar dos veces al día, al despertar y antes de dormir. Respeta y ama a los miembros de tu familia. Sé sincero, di siempre la verdad sin importar las circunstancias. Interésate honestamente por las personas y júntate a ayudar a otra gente tres veces por semana. Enfoca tu energía en la tarea que realices y mantén tu energía siempre alta. Siempre reacciona a pesar del miedo. Ten tus metas smart para cada aspecto de tu vida y síguelas mediante un plan. Haz 40 minutos de ejercicio al día y come 5 frutas o verduras al día. Eh, ¿Qué sucede cuando tienes un código de honor personal? lo que va a suceder es que te vas a convertir en la persona más disciplinada que existe si tú tienes un código de honor lo que va a suceder es que la gente te va a empezar a admirar, si tú implementas un código de honor con tu familia, con tu empresa con tu equipo con tu gente cercana lo que va a suceder es que ese equipo se va a volver tan fuerte, esa familia se va a volver tan fuerte que tú te vas a dar cuenta que va a ser muy difícil que desaparezca, Va a ser muy difícil que se den por vencidos. Va a ser muy difícil que se desintegren y sobre todo que de, no den los resultados. Te dejo este código de honor para que lo implementes en tu vida personal, para que lo hagas parte tuya y sobre todo que lo implementes para que tenga los resultados. Una vez que lo hagas con tu vida personal, te toca implementarlo con tu equipo. Pero recuerda que eso tiene que ver con congruencia. Entonces, el primer paso es que lo implementes en tu vida personal. El último punto es lee 40 minutos al día, aprenda, aprende, aplica y enseña lo leído. Estos son hábitos de éxito, son hábitos de una persona de alto rendimiento y si quieres ser uno de los mejores líderes, esta academia de liderazgo tiene que ver con que primero mejores tú y luego mejora tu equipo. Mejora tú y mejora tu equipo. Mejora tu misión, mejora tus hábitos, mejora el que realmente estés equilibrando tu vida y aplica los valores en tu vida y tu vida va a llegar a un siguiente nivel ¿cómo hacerle para llamarle la atención a algún miembro de equipo? este es algo que, que escribió el señor Blair Singer en su libro en uno de sus libros Blair Singer es uno de los, de los eh, socios de Robert Kiyosaki en Rich Dad y me gustó mucho esto que, que puso él que es elige el momento apropiado para llamar la atención a alguien, pero no esperes demasiado, o sea el feedback tiene que ser automático si te sientes incómodo, dile a tu interlocutor cómo te sientes, para comentárselo o sea, dile a tu jefe dile a, tu, a la gente que le estés dando la retroalimentación, dile que estás incómodo por lo que vas a hacer, pero lo tienes que hacer pídele permiso, o sea, dile, oye, te puedo decir algo, dar un poco de retroalimentación corrige la conducta no la persona, deja que el código sea el policía o sea, le tienes que decir, oye, tu conducta no va de acuerdo al código de honor, entonces asegúrate de que estemos de que estés trabajando para, para el bien del equipo y que no se lo tome personal. O sea, dile, oye, a mí me caes muy bien, eres una excelente persona, el comportamiento que estás teniendo en este momento no es el adecuado. Sé específico sobre lo que no funcionó y ofrece el apoyo. O sea, dile, no, no me funcionó, por ejemplo, que llegaste tarde hoy, y habíamos quedado que tenía que haber estas tareas y no lo hiciste. Entonces, es importante que especifiques. Aclara cuáles son los beneficios de corregir cierta conducta para el equipo y para la persona involucrada. O sea, dile qué va a suceder cuando tú arregles esos problemas o que él corrija esas conductas. Qué va a suceder con el equipo. recuerda a la persona los acuerdos que aceptó. Dile, mira, ese es el código de honor. Así es, es lo que hay que hacer agradece a la persona el hecho de que esté dispuesta a escucharte y escucha su respuesta sin interrumpir reconoce la conducta apropiada cuando veas que la persona lo demuestra es importante que recuerdes a la persona cuáles son los acuerdos le agradezcas que te está escuchando y que escuche tu respuesta sin interrumpir y reconoce la conducta de lo que sí está haciendo acuérdate que es, <coughs> es un sándwich, es positivo área de oportunidad positivo di lo que sí funcionó Dile el área de oportunidad y dile otra vez lo que sí funcionó y con un plan de trabajo. Tres cosas sencillas para diseñar el código de honor. Antes de eso, te voy a pedir que por favor en este momento te pares, vas a poner pausa, vas a hacer 20 sentadillas y vas a tomar agua para que ya pasaron 10 minutos para que puedas para que puedas mantener tu energía aparte te voy a pedir que por favor te tomes el tiempo para que llenes tu libro de trabajo ahora muy bien yo sé que eres una persona de congruencia yo sé que realmente you walk the talk o sea haces lo que realmente hablas entonces sé que hiciste la tarea y por eso vas a ser uno de los mejores líderes y esta academia de liderazgo de eso se trata de que mejores tú para que mejore tu equipo tres cosas sencillas para diseñar el código de honor Solo acuerdos, sencillos, entre 5 y 7 de acuerdos. Es algo que la gente va a poder aprenderse de memoria. Bien claros y actúa de acuerdo a ellos, ponlo a la vista. Repítelos constantemente en las juntas y cada que tengas oportunidad. Esto es algo fundamental. Tienen que ser de 5 a 7. Hoy oh, te diría que máximo 10. Bien claros y actúa de acuerdo a ellos, ponlo a la vista. Repítelos constantemente en las juntas y cada que tengas oportunidad. Tu código es un reflejo de ti mismo y atraerá a aquellos que aspiren a las mismas normas. Como dijo el perro, wow. Si tú quieres hacer que tu código atraiga gente, víbelo. Haz que la gente observe y que seas conocido como una de las personas más disciplinadas de este planeta. Tres cosas para entender durante la implementación del código de honor, porque no todo te va a salir bien, desde ahorita te lo digo. Vas a cometer errores como líder y como equipo. Aprende y saca lo mejor en bien del equipo. Debes hacer que se cumplan los, los acuerdos. Debes ser flexible y duro a la vez. El código de honor va a ir evolucionando conforme el equipo y los resultados que vaya teniendo. Esto es algo que no puedes detener y tienes que estar preparado para que esto ocurra. Te voy a platicar una historia. Cuando empecé a implementar el código de honor en una de mis primeras empresas, en la empresa de transportes, lo que sucedió es que... Eh, no funcionó eh, no seguí los los consejos que aquí te estoy dando eh, yo pensé dije sabes que esto no funciona lo había aprendido en Estados Unidos Dije, realmente esto no es algo que, que vaya a funcionar aquí en México y empecé a darme cuenta de que algunas cosas sí funcionan, otras cosas no entonces dije bueno, como al mes y medio dos meses, ok tengo que evolucionar, que sí funcionó esto sí que no, lo tengo que cambiar eh, lo más importante es que te mantengas implementándolo y actualizando lo que no funcione y siguiendo lo que sí funcione sé flexible pero duro tienes que ser como una vara ahorita el código de honor dentro de mis empresas funciona al pie de la letra y no hay lugar en el cual no se siga y no hay empleado o socio mío que no vaya de acuerdo al código de honor, los valores, la misión y la meta. Muy bien. estoy muy emocionado. Te doy un aplauso porque ya vamos a pasar a los, a los pasos para implementar. Yo sé que lo has ido implementando durante tu, tu, tus descansos que te he dado y los ejercicios que te he puesto a hacer. Vamos a hablar de los siete pasos para poder aplicar el código de honor en la disciplina que están en tu libro de trabajo. Primero separa un momento especial para hacer el código de honor. Tiene que ser un día o dos días eh, asegúrate de que lo hagas como una implementación especial un sábado o un domingo y haz que el equipo esté eh, metido identifica cuáles son los comportamientos que más benefician y los que más perjudican todos tienen que participar es súper importante que en el código de honor todos participen sé específico tanto con los acuerdos como con las consecuencias asegúrate que las reglas sean una exigencia para todos, no hagas demasiadas reglas y las reglas deben de actualizarse cada que exista la necesidad. Recuerda que vas a cometer muchos errores y esto es parte del aprendizaje de ser un equipo campeón. Aprende de los errores, mejora y lo más importante, diviértete.